Para los vuelos los tenemos previamente cortados, le realizamos un corte redondo a la punta. Lo tenemos acá dobladito y estas son las medidas. Tenemos dos. A estos vuelos le vamos a realizar un overlock en el orillo. En esta línea recta le vamos a realizar una costura alta para realizar unos hermosos ruchos. Vamos a colocarlo por acá, te indico que ten tenemos la falda. Tenemos un estampado muy bonito a combinar con estos fiateles. Cortamos el top así. Estas serán las partes laterales, parte delantera y parte trasera. También tenemos la parte trasera ya cortadita. Fíjate, de momento lo dejamos hacia acá. Así. Para luego colocar la costura que nos quede la talla deseada. Pues, la talla. Esta será la parte delantera con aumento para los botones en la parte delantera vamos a armar nuestro precioso vestido de hoy y lo vamos a hacer así vamos a retirar el patrón para que tú lo puedas visualizar poco a poco y lo puedas realizar tú misma siguiendo nuestro, siguiendo nuestro paso a paso vamos a comenzar armando esto así Vamos a buscar los laterales, parte delantera y parte trasera. Y vamos a realizar costura por los ojos. Así. Eso es, vamos a ubicar parte delantera y parte trasera realizamos costura de hombros también en la parte de los laterales acá también acá con en el orito costura de los hombros realizamos un ovelo en el orillo también en la parte central del top costura con ovelo en el orillo también en este otro lado también realizamos la costura luego de realizar el ovelo una costura alta en esta parte para realizar los buches alando el hilo ubicamos la parte principal del ovelón y lo dejamos hacia adentro colocándolo así en el topo eso es, dejamos aproximadamente 2 centímetros en esta parte realizamos costuras, podemos sostener con alfileres para luego colocar sobre el vuelo y colocando las costuras de los hombros derechitas estas costuritas hacia atrás para realizar costura también realizaremos overlock, también de este lado Son los vuelos en la parte delantera y la parte trasera. Fíjate cómo queda la parte interna con overlock en el orillo. Nos queda así, muy bonito. Vamos ahora a colocarle unos refuerzos en las sisas. Acá tenemos varias tiritas cortadas de 3 centímetros cada una y cortadas a sesgo para colocarlas acá así. En esta parte principal vamos a colocar esta cinta. Realizamos costura para luego doblar hacia la parte de adentro, doblando un centímetro y realizando la costura. También de este lado. la costura del de, refuerzo en la sisa. La colocamos de este lado, luego doblamos hacia la parte de adentro, doblamos un centímetro y realizamos la costura en ambas sis, como queda de bonito. Vamos ahora a colocar el refuerzo en la parte del escote. En la parte del escote vamos a colocarle un botoncito acá y vamos a doblar esos 3 centímetros que dejamos. Dejamos de... De aumento 3 centímetros vamos a doblar 2.5. Vamos a doblar 2.5 centímetros esta parte donde vamos a colocar los ojales. Así, vamos a doblar un centímetro y luego otro hacia adentro. Eso es, por acá vamos a realizar una costura para fijar el doblez. En la parte izquierda vamos a doblar hacia la parte de afuera doblando un centímetro, eso es, y realizando la costura, esta parte por fuera, realizamos la costura en la parte derecha, lo hicimos hacia adentro, doblando un centímetro, realizando costura, y de esta parte izquierda lo hicimos igual, pero para la parte de afuera, así realizando costura, para luego colocarlo una sobre la otra y colocar unos botoncitos ahora vamos a colocar un refuerzo por todo el contorno del escote acá tenemos una tirita tiene 3 centímetros de ancho y está cortada al sesgo fíjate vamos a colocarla en la parte de adentro dejando un centímetro por todo el contorno hasta llegar al otro extremo esta parte también vamos a dejar un centímetro, luego cortamos el sobrante. Luego de realizar esa costura vamos a doblar ese centímetro, así, y doblamos hacia adentro, hacia la parte de afuera, doblando un centímetro y realizando la costura, al igual que lo hicimos en la sisa. realizamos la costura de refuerzo en el escote fíjate cómo nos queda de bonito la colocamos en la parte de adentro para luego doblar a la parte principal doblando un centímetro y realizando la costura nos queda así vamos a realizar acá en esta parte una costurita vamos a realizar esa costura la colocamos una sobre la otra Realizamos la costura y luego vamos a colocarle la falda. Para la falda, acá tenemos los dos rectángulos de tela. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Acá lo tenemos. Vamos a realizarle una costura alta acá en esta parte, tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Una costura alta para realizar unos ruches. Luego de realizar unos ruches, lo colocaremos Acá vamos a ruchar a este mismo tamaño. realizamos la costura alta, ahora vamos alando el hilo, fíjate, vamos rodando la tela para realizar de esta manera los ruches, queda muy bonito, vamos a distribuirlos bien para que no queden amontonados los ruches, eso es, vamos a ir alando el hilo a la cantidad que tenemos acá. Vamos ahora estirando, porque tenemos que tener esta misma medida. Este precioso vestido lo puedes realizar en cualquier tipo de color o estampado. Luego de tener el mismo tamaño de los ruches lo vamos a colocar así los estampados principales de cara hacia adentro, colocamos así derechita y realizamos la costura con overlo en el orillo del otro lado igual, colocamos la costura de la falda y realizamos overlo en el orillo también de este lado, vamos ahora a realizar la costura de los laterales, vamos a colocar la parte baja de la sisa Ubicamos la costura de la cintura y la parte inferior de la falda. Realizamos costura con oblo en los dos laterales. de los laterales, y fijamos los laterales y realizamos overlo en el orillo también realizamos overlo en el orillo de ruedo vamos a colocar acá en esta parte los botoncitos en esta parte vamos a colocar estos preciosos botones este color de en metal resalta mucho del color rojo, se ve muy bonito vamos a colocar tres botoncitos en esta parte, en esta parte derecha y en esta parte vamos a realizar los ojales de manera vertical acá en la cintura vamos a colocar una gomita acá tenemos una gomita de un centímetro de ancho y le vamos a colocar un total de 48 centímetros vamos a colocarle esta gomita y le vamos a realizar a la gomita una costura para fijarla así vamos a retirar los esta costura que tenemos acá la vamos a subir teniendo ya la elástica como círculo la subimos y realizamos costura sin pisar la elástica colocamos el primer botoncito para colocar el siguiente botoncito vamos a tomar la a hacer una marquita introduciendo un latecito colocando un punto justo donde vamos a colocar el botón fíjate hacemos un mudo eso es Aseguramos bien el botón con varias costuras, y acá en esta parte de atrás, en la parte de adentro, hacemos un remate, así. Eso es. Ahora vamos con el siguiente. Colocamos los botones con ojales de manera vertical, Fíjate. También realizamos la costura a la elástica, realizamos la costura de la elástica, una gomita, nos queda así. Tú puedes realizar este precioso vestido siguiendo nuestro paso a paso. Vamos a colocar acá en el centro un detalle, vamos a colocar un lacito, lo hicimos tipo funda, luego hicimos un ruche con hilo y aguja. Y dimos varias vueltas, luego colocamos un fajín de la misma tela. Fíjate, ¿sí? nos queda así. Vamos a colocarlo acá, junto a, en el centro, con hilo y aguja. Te invito a que tú también hagas este precioso proyecto, siguiendo nuestro paso a paso. Vamos a colocar el lacito. Aumenta tus ingresos, siguiendo nuestro paso a paso. precioso modelo que lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado o color este vestido estas es medidas para una niña de 24 meses en adelante ahora paso a paso el patrón de este precioso vestido a realizar este vestido que tenemos acá, precioso vestido y para hacerlo vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a realizar el patrón, vamos a trabajar con la cuarta parte, toma nota, vamos a trazar dos líneas vertical y horizontal colocando un punto acá en la parte superior del cruce de las dos líneas, de este punto hacia adentro colocaremos 12 centímetros, luego de colocar este punto vamos a bajar un centímetro para colocar otro punto, a la mitad de estos dos puntos vamos a colocar otro punto y unir con líneas rectas así. De primer punto hacia abajo colocaremos 2.5 centímetros, colocamos un punto. De este punto lo colocamos, colocamos una línea curva con el punto que tenemos acá. Este será escote trasero, declive de otro. De primer punto hacia abajo colocaremos ahora 6 centímetros, colocamos un punto, unimos dos puntos con línea curva. De primer punto hacia abajo otro punto, largo total 23 centímetros, colocamos un punto hacia adentro colocamos otro punto con 15 centímetros este punto subimos con una línea y vamos a colocar otro punto con 10 centímetros de distancia este punto lo unimos con línea curva con el punto que tenemos acá pero tenéis de esta manera la sisa tenemos entonces cuarta parte parte delantera y parte trasera colocamos un centímetro por todo el contorno para la costura de este punto vamos a colocar hacia la parte de afuera 3 centímetros al igual que lo hacemos acá en la parte inferior para colocar un punto y trazar líneas siguiendo la línea de los puntos. Este aumento que tenemos acá para la parte delantera para colocar unos otros Esta línea vertical nos indica que es el doblez delantera de para la parte trasera. A la mitad del de hombro vamos a trazar una línea recta, así como se observa, colocando centímetros de costura para este lado y para este otro lado, esta parte, centímetros de costura para acá. Realizamos un corte colocando estos centímetros de costura de lado y lado. Lo tenemos previamente cortado, vamos a indicarte primero que tenemos unos vuelos que vamos a colocar por los laterales del top. Son dos rectángulos de 80 por 7 centímetros de ancho. Para la espalda tenemos dos rectángulos 60 por 30 centímetros de largo.